Buenos días, aleluya, avanza la vacunación, se aclara la perspectiva, veremos. Bien, hoy vamos a hablar de la memoria eh, como eh, historia eh, global. ¿no? Eh, son, estamos dando ahora los eh, determinados temas eh, particulares, eh, combinando investigación con intervención eh, historiográfica, eh, con el objetivo de, de poner ejemplos eh, concretos de cómo practicamos el nuevo paradigma historiográfico que defendemos desde historia de debate. Primero, un, rápido, una definición mínima historiográfica de memoria como la acción colectiva para recordar el pasado de cada eh, presente. Eh, tendríamos que diferenciar... Eh, entre eh, historia de la memoria y memoria de la historia, aunque después eh, se combinan ambas, ambas cosas. Siempre efectos eh, metodológicos hay que diferenciar la memoria en pasado, memoria en, en presente, memoria eh, como tema de investigación y memoria como eh, la parte, digamos, historiográfica del sujeto eh, histórico eh, actual. Siempre eh, como hacemos en Historia de Debate, desde el punto de vista de una investigación eh, basada en valores ¿no? eh, Y una intervención pública como historiadores basada en valores eh, El primer valor que, que defendemos como, como historiadores de nuestro tiempo Naturalmente es buscar la, la verdad histórica ¿no? En este caso de los temas que, que tienen que ver con lo que llamamos memoria histórica eh, Empiezo hablando de, de, de, de la historia como objeto de investigación, de la historia, de la, perdón, de la memoria como objeto de investigación, es decir, de la historia de la memoria basándose en mi propia experiencia, eh, en mi tesis doctoral, que, eh, sobre la investigación de la memoria de los, de los irmandiños, eh, se, titula, se tituló Mentalidad y revuelta en la Galicia, Irmandiña, favorables y contrarios. Fue leída en el año 1988 y tenéis un PDF del original en mi, en mi página web. Lo que tratamos hace, pues eso, treinta y pico de años, es eh, justamente de estudiar las tradiciones orales y escritas generadas por la revuelta de los, de los irmandiños, eh, eh, en 1467 a 1469 estudiamos esas tradiciones hasta 1674 La, la primera conclusión y la que más me, me sorprendió es que la mayoría de, de las fuentes eh, eh, históricas, eh, sobre todo cuando entran eh, en esa en, ese, en esa definición, las, las fuentes orales son, la mayoría de las fuentes son favorables a, a la revuelta de los, de los irmandiños, sobre todo la tradición oral de los propios irmandiños, sus descendientes, vecinos y familiares mientras se mantiene viva, eh, concretamente en los primeros eh, 60, 60 años y lo que vimos por lo tanto es, es eso, ¿no? que que para la tradición oral mayoritaria en el, en, sobre este tema eh, la revuelta irmandiña fuera una, una victoria y lo decía todavía estando fresco pero también después de, de, de, de, de medio siglo de experiencia eh, posterior a, a, a la gran revolución eh, gallega ¿no? por lo tanto ahí vemos cómo eh, el estudio de la memoria con un enfoque de, de historia oral eh, nos, nos lleva a, a generar conocimiento histórico eh, eh, nuevo eh, y a revisar por lo tanto la historiografía anterior a partir de un punto de vista desde abajo y, y, y, y que valore la, la evidencia oral porque hasta ese momento, hasta que nosotros hicimos esa tesis, mmm, lo que, lo que sabíamos a través de la tradición escrita es que había sido teórico, en principio una derrota, no fue así, eso lo defendían las fuentes en las que eh, leí, leíamos eh, las noticias de la revuelta irmandiña que eran todas o su, una gran parte de ellas pro nobiliarias es decir, que estaban con los adversarios de los irmandiños y eso no se pudo Superar hasta que el pleito de Tavera Fonseca eh, de 1526 y 27, y, y entrevistando a, a los irmandiños sobrevivientes y a sus descendientes, nos permitió averiguar la opinión mayoritaria en la Galicia irmandiña sobre la revuelta que se prolonga en las décadas superiores y hasta bien entrado el siglo XVI. ¿no? Por lo tanto, eh, por ahí. Estudiando la memoria con enfoque de historia oral se puede cambiar eh, eh, la percepción de la historia que tenemos académicamente. ¿no? Eh, después, desde el punto de vista de, no de la historia de la memoria, sino de la memoria de la historia, sobre todo de la historia inmediata, es decir, hoy en día nosotros estamos, obviamente, eh, por la cooperación entre historia y y, y memoria, ¿verdad?, porque tenemos un objetivo en común, que es saber eh, la, más de la verdad eh, histórica, ¿verdad? En este caso, de un tema, eh, teóricamente de historia contemporánea, pero eh, en el que todos estamos interesados e inmersos, sobre todo los que tenemos ya eh, cierta edad, por lo tanto, que afrontamos toda esa época como una un aspecto de nuestras vidas y, y, y aplicamos también, como sabéis, a, a esto que en parte es su historia reciente, pues nuestros conocimientos y habilidades como historiadores, con independencia de nuestra especialidad académica. Bien, en toda esa cooperación historia y memoria que, de la que estamos hablando supone hacer historia mixta de tres maneras diferentes, superpuestas, una es hacer historia e historiografía eh, al mismo tiempo. Otra es combinar tiempos diferentes, es decir, la memoria nos puede permitir y nos permite enlazar pasado, presente y futuro. Y en tercer lugar, pues eh, aplicar un poco lo que en el Manifiesto de Historia de debate se dice en su punto uno, la historia es una ciencia con sujeto eh, conocente. Y ahí es donde el historiador, que al mismo tiempo analiza al mismo tiempo que analiza, eh, digamos, ha, ha vivido esos hechos de alguna manera, eh, pues, pues combina, eh, eh, digamos, la, la, esa, esa, esa situación de, de, de hacer una inves, que nos lleva a hacer una investigación participativa, es decir, que somos objeto y sujeto al mismo tiempo. Me refiero al hecho de que, de, de, en mi caso, por supuesto, pero también de otros... Académicos, pues también fuimos víctimas del franquismo. Por lo tanto, tenemos un interés eh, personal de, sobre la memoria eh, histórica y, una, y somos una fuente histórica para eso también. Y esto no solo pasa aquí en España, es que también pasa, como ya sabéis, pues en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en los países donde las dictaduras se cebaron eh, contra aquella juventud estudiantil eh, de aquellos años etcétera y en algunos casos con una extrema eh, crueldad, ¿no? como conocemos, por lo tanto somos eh, parte de lo que investigamos o parte de la historia sobre en la que incidimos eh, históricamente y eso no es malo sino que es bueno porque nosotros mismos sabemos lo que sucedió porque somos fuente histórica para el conocimiento en este caso de la represión durante 40 años por parte del régimen. Eh, ...franquista... ...bueno, pasamos de hablar de la historia de la memoria... ...ahora estamos de la, hablando de la memoria de la historia... ...y co concretamente nos vamos a referir a, a España... ...en España llamamos a esto memoria histórica... ...bueno, en otros países, por ejemplo, en América Latina... ...se llama derechos humanos, retrospectivos... ...naturalmente viene a ser lo mismo... Aquí, entre nosotros, en, en, la, en España, eh, a partir del año 2000, por lo tanto, relativamente reciente, se generó eh, un doble fenómeno. Por un lado, tendencia estereográfica, por otro lado, movimiento social eh, y político. Es decir, en, en un principio, eh, digamos, familiares de los desaparecidos durante la guerra civil, con compañeros de las organizaciones a las que ellos pertenecían, pues generaron un movimiento para recuperar sus cuerpos que, que estaban en, en fosas eh, clandestinas, 40 años después eh, querían recuperar eh, sus cuerpos y que se conociera la verdad de la represión eh, del, del, del franquismo. Por lo tanto, ese movimiento social eh, y, y político y, y, y familiar, eh, pues al mismo tiempo generó una tendencia... Acá, historiográfica actual que hemos estudiado ya en el episodio 17 de esta, eh, de esta serie de, de, de vídeos ¿no? eh, claro, todo esto que estamos hablando, la memoria histórica como parte de la acción política y social eh, actual y la memoria histórica como tendencia historiográfica pues eh, tiene incluso, sobre todo en los temas de intervención política y social, una base jurídica eh, muy importante. ¿no? Otra cosa es que pues, los gobiernos la respeten o no, como es el caso de los gobiernos españoles hasta hoy en día, desde la transición hasta, hasta, hoy, hasta hoy en día. Me refiero al derecho internacional generado a partir de, de los procesos de Nuremberg contra eh, los crímenes de, de la Alemania nace. Eh, la ONU se ha encargado de desarrollar ese, este, este derecho eh, transnacional, transicional, eh, etcétera, eh, basado en eh, exigir justicia, verdad y reparación para las víctimas de las guerras y, y las dictaduras eh, del siglo XX haciendo capital hincapié, eh, eh, haciendo hincapié en los delitos de lesa humanidad que no prescriben eh, es decir, las desapariciones, las ejecuciones, eh, las torturas En fin, en España eh, toda esta represión de la dictadura de Franco ha tenido un, un efecto que algunos llaman genocida eh, se puede hablar de hasta... 130.000 eh, desa desaparecidos entre 1936 y 1978, hasta la recuperación de la democracia. Hubo un solo intento, es cierto que eh, insuficiente, pero significativo, por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, bueno, de sacar una, una ley de memoria histórica para conceder ayudas a quien quisiera excavar las fosas y y retirar de, la, de las calles la simbología fascista, etcétera, Que tiene, tuvo mucho interés en, un, en su momento, pero se ha quedado muy por debajo de, de lo que piden las asociaciones de, de la memoria, ya en aquel momento, de lo que pedían las asociaciones de la memoria en España. Y aún así, siendo tremendamente tímida la ley de memoria histórica de Zapatero, desde el año 2011 hasta hoy en día, es decir, durante 10 años, estuvo paralizada su aplicación. Llevamos, por lo tanto, 10 años de retraso, etcétera, que se suman a los, a los 30 o 40 anteriores desde el fin de la guerra civil. ¿no? Por lo tanto, para España esto es un drama y debilita... La, la democracia que tenemos, vamos, reduce la calidad de la democracia estable, eh, pero de, de baja calidad en algunos aspectos como esto, de, de reconocer eh, la, la, a las víctimas de la dictadura eh, franquista terminada eh, en el año 1977, 1900, en los años 1977 y 1978. Bien, todo este movimiento por un lado civil, por otro lado académico en pro de la memoria histórica ha generado resistencias académicas y políticas entrelazadas interconectadas entre sí que no podemos dejar de, de, de denunciar ¿no? porque claro no, nos parece que no ayudan ni, ni, ni a la democracia y, y en el ámbito puramente historiográfico no ayudan a a, a la historia que tiene que, eh, no sé, contribuir desde la universidad y los centros de investigación a, a tener un mundo más sano, un mundo, un mundo mejor, entonces esconder, eh, mostrando en muchos casos simpatía con el régimen de, de Franco, esconder las víctimas del franquismo no, no, no ayuda, la democracia española necesita eh, estar limpia de toda esa oscuridad para que sea una democracia eh, luminosa y, y sirva para el bienestar eh, eh, común bien eh, hubo en el medio historiográfico reacciones muy conservadoras yo creo lamentables pero bueno la historiografía tiene que moverse en libertad ¿no? y en este caso ha sido así es decir, colegas que yo entiendo su postura desde el punto de vista gremial, pero no desde el punto de vista social y menos eh, historiográfico ¿no? eh, se sintieron, digamos eh, aludidos por el auge de los movimientos en favor de la memoria histórica que llegaron a a transformarse en leyes aprobadas en los parlamentos, en políticas públicas y, y muchas veces, o la mayor parte de las veces, sin que los historiadores eh, participaran, también porque no querían participar, por lo menos este sector al que yo estoy haciendo referencia. Este movimiento de resistencia, de oponer historia a memoria histórica, se inició en, en Francia con Pierre Nogat, en el año 2005 que se opuso a las leyes memoriales aprobadas en la asamblea de diputados en Francia y tuvo cierta influencia esa postura de historiadores anti-memoria en los sectores más conservadores del área de historia contemporánea en España. Pierre Nora, que ha hecho otras cosas maravillosas, pero en esto ha fallado estrepitosamente su pretexto de la liberté pour, pour l'histoire eh, vino a defender en un manifiesto y en otros escritos que solo los historiadores tenemos eh, digamos, la legitimidad para hablar de la, de, de la historia ¿no? primero porque no es así eh, y segundo porque eso nos lleva a una posición ultra corporativista que, que no nos ayuda a nuestra disciplina en este tiempo en que todo es de todos y, y la historia cada vez es más asumida como por parte de la sociedad civil, incluso de la, de la sociedad política, por fortuna para los que nos dedicamos profesionalmente a la, a la historia. Yo creo que la postura de Pierre Nogat y los que le siguieron consciente e inconscientemente ha supuesto un desprecio a las fuentes vivas de la memoria, eh, un no reconocimiento del papel de las tradiciones orales para, el orales para el conocimiento de la historia y contraponiendo, digamos, la memoria de las personas a la memoria de las piedras. Bueno. Pierre Nogán nos dejó una obra sobre los lugares de memoria, muy útil, interesante, etc. Pero son todos piedras, monumentos, memoria oficial, grandes acontecimientos, en contra de aquella reivindicación de Marlock, por cierto, víctima de, de estas represiones del siglo XX a la que hacemos referencia, como sabéis, fue fusilado por los alemanes por ser un dirigente de la. ...de la resistencia, Marbloc decía hacer una historia humana... ...no, no y en este sentido, pff, si decíamos y hemos criticado aquí... ...que el positivismo cosifica las, las, eh, las fuentes y los hechos históricos... Pff, ...cosifica la historia en definitiva, eh, en el caso de Pierre Nogat... Eh, ...voluntario o involuntariamente convierte esas cosas en piedras... ¿no? ...olvidando de... De, de la dimensión humana No solo que tiene la historia en su conjunto Debe tener la historia en su conjunto Sino que debe tener muy en concreto La memoria de la historia Bien, eh, Nogat también Quiso convencernos de que la historia Y la memoria no tienen nada que ver Son conceptos contrapuestos Bueno, que no tienen nada que ver Y que son conceptos pues contrapuestos, simplemente es mentira. ¿no? La historia y la memoria obviamente son distintos, pero comparten un objetivo común, nos guste o no, porque no tenemos el monopolio de la historia. Para empezar, no lo tenemos por encima de ese derecho a escribir su propia historia por parte de los protagonistas, sobre todo por parte de los perdedores, y en este caso de los que perdieron deudos amigos y familiares y compañeros por la represión del nazismo, del fascismo o del, o del franquismo. No tenemos derecho ninguno a separar la historia de la memoria además a, a la historia le perjudica porque pierde relación social ¿no? y se hace pues pues eso como como, como, una, como un saber, eh, ajeno a, a, al mundo que vivimos o al mundo que vivieron eh, esos, eh, esos, eh, esos protagonistas de, de la historia que, que sobre los cuales eh, eh, trabajamos. ¿no? Por lo tanto, eh, historia y memoria eh, pensamos que sí tienen mucho en común y además, lo más importante, es historia y memoria como. Por decirlo un lema muy del 68 francés, mismo combate, ¿no? Tiene la posibilidad de, que ofrece la cooperación con la memoria para conocer mejor la verdad histórica, la tenemos, por ejemplo, en España. En España, gracias a la memoria histórica, se conoce el alcance y la crueldad que tuvo la represión durante los 40 años de franquismo. Bueno, que todos conocíamos, sobre todo los que éramos antifranquistas, ¿no? Pero, sin embargo, nunca pudimos sospechar que hubiera llegado de una manera tan lejos y, tan, y, y, y, y, y, y, y con una metodología tan planificada eh, la, la destrucción de las vidas de, de personas, no solo de hombres, sino de mujeres, no solo de, de viejos, sino de menos viejos, de casi niños, para extirpar la, las ideas de izquierda y las de de, democráticas de la, de, la, de, la sociedad, de la sociedad española. Por lo tanto, historia y memoria, mismo combate. Todo este fenómeno conservador de oponer la historia a la memoria, naturalmente engarza con lo que hemos llamado otras veces en esta serie de vídeos el retorno del positivismo. No olvidemos que el positivismo, eh, digamos, piensa que que la historia se hace con documentos, solo con documentos, y no está pensando en documentos orales. Eh, bueno, es una contradicción decir documentos orales, pero ya me entendéis, no está pensando en fuentes en fuentes orales, y claro, naturalmente, en el tema que nos ocupa eh, la guerra civil española. La, la, la, la gran mayoría de las fuentes escritas son favorables a los vencedores porque las generaron los propios vencedores y cuando no es así, cuando se trata de fuentes de la represión son, es, son a, a, actualmente realmente repugnantes leer yo, yo he solicitado en su momento al Archivo Histórico Nacional eh, los, los 100, las 100 páginas que tiene mi expediente policial de, de la época de, del franquismo y no fui capaz de, de leerlo eh, en su totalidad porque, porque es repugnante como, como planteaban ellos eh, digamos eh, la represión y justificaban de, de una serie de actividades que nosotros realizábamos que hoy son totalmente legales como es asociación política como es derecho a la manifestación el derecho de huelga derecho a la sindicación eh, y todo eso por lo tanto eh, en este sentido ojo que el retorno del positivismo puede crear muchos problemas a la, a la historiografía presente y futura con todo lo que sabemos hoy en día cuando hablamos de que hay que hacer una, una historia global que desde el punto de vista de las fuentes no solo considere la documentación escrita, sino también las fuentes orales. Es, es por esto también, porque si no se hace, pues se llega a resultados de... Eh, ...tan nocivos como el que nos estamos refiriendo ahora eh, en esa posición... ...que ahora, digamos, eh, tiene menos peso, eh, etcétera, en nuestra en, en historiografía... ...pero que no debemos dejar de, de tener en cuenta... ...que son los historiadores que oponen memoria e historia de una manera simplista y muchas veces interesadas. La memoria histórica pone a prueba la capacidad de la historiografía actual para, para demostrar su utilidad social, para, que pone a prueba el compromiso ético de los historiadores y pone a prueba eh, nuestra capacidad como comunidad de, de historiadores para ayudar, en este caso concreto, con nuestras investigaciones, con nuestro compromiso con las asociaciones de la memoria histórica, nuestra capacidad para que esos hechos no se repitan. ¿no? Así que no vuelva a haber dictaduras y, y, y guerras que produzcan digamos, digamos, tantos muertos eh, civiles eh, inocentes y, y no combatientes que no quiere decir que justifiquemos la muerte en las guerras porque naturalmente somos antiguerra, pero, pero sí desde luego hay que hacer mención que en muchas de las guerras eso pasa a lo largo de la historia o en casi todas, la mayor parte de los muertos siempre son civiles y en este caso son civiles que mueren que mueren por, por, por la acción política interesada de, de de, bueno, de liberarse de, de, de una oposición eh, de ideológica a sus, a sus posturas conservadoras como la que tuvo el régimen de Franco entre el año 1936 y 1977 que fue el año de las primeras elecciones democráticas en España. Bueno, hoy, hoy la situación ha mejorado eh, ahí está en en trámite en el Congreso de Diputados una ley de memoria democrática auspiciada por el actual gobierno, presidido por Pedro Sánchez, un gobierno de coalición de izquierda, que tiene elementos muy positivos, que superan ampliamente aquella vieja ley de Rodríguez Zapatero que casi no, no entró en vigor, por, por desgracia. ¿no? Y esos tres aspectos positivos son... Bueno, va a haber un plan estatal de, de excavación de fosas en España. La mayoría de los desaparecidos en la represión que siguió a la guerra civil están en fosas clandestinas y ahora ya no se trata de que familiares y amigos se encarguen y asociaciones se encarguen de excavarlas, sino que va a haber. Si sale adelante esta ley de memoria democrática, va a haber eh, un plan estatal para excavar en un plazo de tiempo de eh, todas las las fuerzas que están sí, localizadas y, sin localizadas, pero sin excavar y con la idea de devolver eh, los, los restos a, a, a, sus, a sus familias. Bien, eso es un punto. Otro punto muy interesante es la anulación de las sentencias de los tribunales eh, franquistas durante esos 40 años que supusieron pues, penas de cárcel de pena de muerte muchas veces muertes ilegítimas, muertes ilegales que estaban sin declarar como tal como muertes ilegítimas como muertes ilegales ¿no? como Salvador Puissantín, Julián Grimao, etcétera ¿no? que pasaron a, por tribunales eh, eh, de justicia y, y fueron ase asesinados ¿no? por, por eh, en la mayor, inmensa mayoría de los casos, por hacer lo que hoy hacemos de una manera eh, legal en, en democracia. ¿no? Y por lo tanto, la anulación de sentencias del franquismo, también un paso interesante, y, y en tercer lugar, la creación de una Fiscalía de la Verdad, en el tribunal supremo tiene un aspecto negativo la ley de memoria democrática las asociaciones eh, memorialistas se lo han hecho ver ya al gobierno pero de momento el partido socialista parece que no, no está por la, por la labor y me refiero a que se ponga en práctica el primer principio que apadrina la ONU y el derecho internacional sobre las víctimas de la dictadura es decir, que se haga justicia justicia es decir, ahora parece que va a haber verdad sobre lo que pasó durante el franquismo, pero no justicia, o al menos no de momento. Eso quiere decir que habría que hacer toda una serie de investigaciones y llevar a los represores, algunos de ellos, bastantes de ellos vivos, si tenemos en cuenta que la represión continuó hasta no solo hasta la muerte de Franco, sino hasta, hasta los inicios de la democracia. Entonces no va a haber justicia para, para nosotros de momento, pero pienso que esa ley de memoria democrática eh, va a ser un, un salto muy importante y tiene todas las posibilidades de salir adelante porque eh, la, la mayoría de diputados que hicieron presidente a Pedro Sánchez pues lo, lo van a apoyar, no así los grupos de derecha o de extrema derecha naturalmente que siguen defendiendo las bondades del régimen eh, eh, franquista en fin, que todo andará. lo importante es avanzar yo termino aquí este episodio sobre la, mem la memoria y os propongo para, como recomendación de lectura dos textos y tres vídeos los dos textos son historia memoria y franquismo del año 2012 y otros es el futuro de la eh, memoria histórica en España del año 2019 y las conferencias que eh, las podéis consultar en vídeo y en audio también eh, son del año 2011, y, eh, historia de la memoria, memoria de la historia en México del año 2015 eh, la memoria histórica en España, eso fue en, en Bucaramanga, en, en, en Colombia, eh, y en tercer lugar, el historiador eh, y, y la memoria en la Universidad de Sevilla en el año 2016. En fin, por hoy eh, nos quedamos aquí, el próximo tema será eh, mito e historia. Eh, sed buenos